21 horas con 42 minutos y yo quiero agradecer la visita del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, acá en los estudios. Ministro, buenas noches, es un gusto. Gracias por estos minutos. Muchas gracias, Gabriela. Un, un placer nuevamente volver a, a compartir la pantalla con usted. Y bueno, eh, voy a aprovechar y quiero de verdad comenzar, eh, ministro, esta entrevista eh, tomando de referencia estos 194 años que estábamos escuchando el mensaje del presidente. Y la consulta va en este sentido, ¿no? ¿Cómo se construye este, este nuestro Estado? ¿Cómo se construye este modelo boliviano tomando en cuenta estos indicadores que nos ha mencionado la primera autoridad del país, que tiene que ver con estabilidad económica, con estabilidad social, con el crecimiento de las clases medias, la reducción de la pobreza? ¿Cómo construye Bolivia estos últimos años este modelo boliviano, valga la redundancia? Sí. Bueno, eh, como ha dicho el presidente Evo, este es un patrimonio colectivo. Uh -huh. eh, es el resultado de una voluntad eh, de fuerzas sociales, de instituciones, eh, de eh, sectores eh, sociales. Consecuentemente, este es un gran proyecto de construcción del Estado Plurinacional que emerge de... Eh, esta voluntad que tiene que ver fundamentalmente con también las memorias de, de los movimientos. no Es una sinergia, es una sinergia vinculada al, a la manera como vivíamos los bolivianos en, en el pasado inmediato, pero también es una sinergia que proyecta el deseo de vivir el futuro en una sociedad de iguales, una sociedad en la que tengamos todos oportunidades, en la que la gente se realice, la gente pueda, las personas, la sociedad del pueblo ya no pueda experimentar dosis razonables de felicidad. Eh, por un lado, pero por otro lado también hemos logrado estos indicadores eh, sociales, económicos, culturales, sociales, también por el trabajo, por el trabajo incansable, incesante, por un trabajo, yo diría, estoico del, de, del presidente Evo. ¿no? Usted tiene, por un lado, tiene un gran programa de gobierno que empezamos a ejecutarlo en el 2006. Tiene un programa que tiene una matriz fundamental, que es la nacionalización que tiene en lo, en, lo, en, lo, en lo político institucional el soporte de la asamblea constituyente que da luz la nueva constitución política del Estado, que tiene además eh, la agregación de un gran proyecto que estamos logrando ahora eh, desarrollar, que es la industrialización de los recursos naturales. Tiene, eh, además de eso, tiene la posibilidad de que es un proyecto que incluye, en el que, que la gente participa, eh, y se participa no solamente electoralmente, políticamente, sino se participa en el diseño del futuro. Este es un proyecto que no solamente incluye, sino que promueve la construcción del futuro. Esta es la primera generación eh, que tiene a su cargo el diseño soberano de su futuro, a diferencia de otros proyectos a quienes se les diseñaba eh, eh, ni siquiera el, el futuro, se, se les diseñaba el presente, con, con muchísimas carencias además. ¿no? Entonces, por un lado... Tiene esta fortaleza de las organizaciones sociales, del, de los movimientos, eh, incluso de, de las clases medias, del empresariado, de, la, de las universidades, comités cívicos que tiene ahí esta gran potencia social que se ha planteado vivir en otro tipo de sociedad. Tiene un gran programa de transformación estructural del Estado, tiene un liderazgo extraordinario del, del presidente Evo, del vicepresidente, esta conjunción, diríamos, entre el trabajo, el, el, la inteligencia, la agudeza eh, intelectual del, del, del presidente Evo con, eh, con, el, con el vicepresidente, que es también algo eh, inédito, ...en la historia del país, si uno lee la historia de la relación entre presidentes y vicepresidentes... ...casi es como la historia conspirativa del vicepresidente para tratar de tumbar al presidente... ...aquí hay una fidelidad ejemplar del vicepresidente respecto al presidente... ¿no? ...aquí no hay asomo de dudas respecto a este ensamblaje moral, mental, intelectual... ...entre, entre nuestros um, grandes eh, estadistas... Eh, y, por, y por otra parte, tiene la, lo que decir, eh, la demostración de que es posible transformar ¿no? lo que para otros era inviable. Entonces, el hecho de construir una nueva economía, el hecho de desarrollar políticas sociales, el hecho de, eh, de proteger a la sociedad, niños, mujeres... Eh, personas de la tercera edad, discapacitados, jóvenes. Eh, esa eh, eh, eh, son es una conjunción. Yo diría es casi como un alineamiento de los astros en este principios del siglo 21 que los bolivianos nos merecíamos. Yo creo que casi 180 años hemos vivido de espaldas a nuestros sueños. Hemos vivido más alimentados por pesadillas cotidianas. Por, esta, por este vacío de no ser, ¿no? de vivir en la frustración, eh, de vivir en el fracaso, de autoflagelarnos co, co, por la impotencia de no ser una nación, de no ser un Estado, y lo más doloroso, por eh, la humillante condición de ser un país intervenido, de ser un país ocupado, de ser un país que vivía... ...de la caridad internacional... ...así ninguna sociedad es sostenible... ...ningún Estado es sostenible... ...no hay... ...es decir, nos acercábamos... ...más... ...a la condición de una colonia... ¿no? ...Norteamericana... ...o eh, nos acercábamos más a una especie de protectorado... ...de una potencia extranjera... ...pero no éramos... ...ni nación... ...no éramos un Estado... Incluso nuestra condición republicana estaba en entredicho. ¿Mm? Claro, para unas cosas éramos republicanos, pero para la mayor parte de las cosas éramos colonizados. Nos hacían creer que teníamos que vivir en el marco de la democracia, y por lo tanto teníamos que ir a elegir eh, regularmente, cada cuatro o cinco años, para elegir un presidente, pero era parte de la pantomima. Era, era parte del simulacro y entonces vivíamos con la ilusión de vivir en democracia cuando en realidad vivíamos sobre nuestros estómagos vacíos, sobre la conflictividad social enfrentados entre los bolivianos. Entre tanto, nuestra riqueza salía como por un tubo a alimentar el capital financiero internacional. Qué paradoja más grande que uno de los países más pobres de América Latina terminaba abonando la riqueza de los más ricos y nosotros terminábamos ¿no? pagando el precio de la, de la extrema pobreza, de la desnutrición, de la mortalidad, de la marginalidad como, como país. Entonces, eh, esta transformación... En tan poco tiempo, con la vitalidad eh, que le ha eh, dotado el presidente, vicepresidente, el, el gobierno en general y las organizaciones sociales, es de verdad un, eh, un fenómeno extraordinario. Si uno revisa, sin, eh, eh, sin arrogancia alguna, uh -huh. si uno revisa la historia de América Latina, no vamos a ir a, otro, a, otra, a otras regiones. Si uno revisa la historia de América Latina, no existe, comparativamente, un periodo tan corto en el que se hayan realizado tantas transformaciones simultáneamente y exitosamente. No existe. Han tenido que pasar largos periodos de tiempo, en el caso del desarrollo industrial de la Argentina 50 años, en el caso del desarrollo industrial del Brasil, 50 años, en el caso del desarrollo industrial de Chile, uh -huh. más de 100 años. ¿no? Esta construcción de la estatalidad chilena, brasilera, argentina, ha discurrido sobre largos periodos de tiempo. Nosotros estamos construyendo una nueva estatalidad eh, que en, en muy poco tiempo, con un liderazgo vigoroso, pero además con unos resultados sorprendentes del cual yo creo que no hay un boliviano que no se sienta orgulloso de lo que estamos logrando. En paz, en democracia y con participación de la gente. ¿Por qué le hacía esa pregunta? ¿Por qué comenzaba? Y solo quiero poner un comentario, ministro, si me permite. Eh, yo le decía, ¿cómo se construye? Porque vemos eh, analistas... Quienes comentan, columnistas, y hace días sacaba, por ejemplo, la señora Lupe Cajías, esto que decía el estado, los, dos, los Estados enfrentados. Y Usted me habla de inclusión y usted me, me dice, tenemos organizaciones, jóvenes, empresarios, construyendo. Por eso le hacía esa consulta. ¿Qué uh -huh. opinión le merece esto? Bueno, en toda época uh -huh. eh, han existido ¿no? Eh, los profetas de... De sus, yo diría, de sus frustraciones y de sus fracasos, que los externalizan en los otros, ¿no? Eh, por supuesto, Bolivia no ha sido ajena a la, a la existencia de estos profetas de la tragedia, del fracaso, ¿no? Que, que entre otras cosas, han alimentado el, el déficit del orgullo nacional, han vaciado el orgullo nacional. Es decir, cada época. Tiene su conjunto de profetas que siempre le echa lodo, ¿no es cierto?, a, las gran, a los grandes proyectos, a las grandes posibilidades. Simplemente es simplemente cuestión de revisar los ciclos históricos para tratar de identificarlos, ¿no? eh, Pero además han ocurrido, ha ocurrido en cada periodo de la historia eh, eh, quienes eh, han intentado preservar sus privilegios, sus prerrogativas, ¿no es cierto?, eh, sus cuotas de sangre, eh, su, su, ya, eh, sus territorios de casta, ¿no? Y entonces, claro, para, para, para alguna gente que ha perdido esos privilegios, que ha estado acostumbrada a, a, a vivir eh, negando nuestra diversidad, que ha estado acostumbrada a vivir ninguneando a los otros... A que estaba acostumbrado a mirarse en el espejo de París, de, de Londres, de, de Nueva York, ¿no es cierto? a tratar de acercarse a más a estas culturas occidentales negando su propia identidad para esos señores, obviamente, este es un proyecto eh, que contradice sus aspiraciones entonces hay um, pequeñas élites rencorosas, rabiosas que eh, por supuesto eh, prefieren eh, los viejos modelos de estado excluyente en el que solamente ellos, ¿no es cierto?, están mandados a gobernar. De hecho, en su, en su chip mental está esta suerte de destino manifiesto para gobernar. Ellos, como que nacen, ¿no es cierto?, para, para gobernar. Hoy día se terminó el mito de los que nacen para gobernar. ...hoy día para gobernar se tienen que hacer... ...y tienen, para gobernar tienen que convencer a la gente... ...tienen que ser creíbles... ...tienen que tener no solamente la legitimidad política... ...sino la credibilidad de la sociedad... ¿no? ...y claro, son no solamente los profetas del fracaso... ...sino también son los grandes nostálgicos del pasado... Ellos como no quisieran que vuelvan nuevamente... ¿No? el desembarco de la cooperación internacional y que, ten, y que dispongan de los recursos cuantiosos para escribir tres páginas y recibir a cambio 10 mil dólares para pontificar el modelo neoliberal, ¿cómo no van a querer vivir, no es cierto?, eh, prácticamente sin trabajar, beneficiados simplemente por el hecho de haber ido a alguna universidad o de haberse educado de manera con privilegios, cómo no van a, no van a detestar hoy día la democratización de la educación, cómo no van a, cómo no van a estar eh, rencorosos de que hoy día eh, tengamos... Eh, trabajadores que se han convertido en pequeños empresarios, pequeños empresarios que se han convertido en grandes empresarios. Es decir, eh, eh, eh, el, el problema eh, tiene que ver también con, con esta lectura muy mezquina respecto a la construcción eh, de la nación. Si seguimos eh, hablando de, de lo que se menciona y eh, las preocupaciones que tiene el Estado, fue parte también del mensaje, ministro. Eh nos preocupa el tema de los feminicidios. En las últimas horas se tienen dos, tres, el presidente, vicepresidente, hablaron de un pacto nacional en este tema. ¿Qué medidas, qué acciones? Estamos viendo marchas, hay sectores que incluso a, hablan de una emergencia nacional, están solicitando ante estos casos. ¿Qué medidas, qué acciones, cómo se lleva adelante un pacto nacional, ministro? Bueno, uh, primero que hay que tratar de reconocer de la manera más rigurosa Intimente. el fenómeno. Porque si no identificamos eh, el fenómeno, si no lo descomponemos, si no explicamos el fenómeno, corremos el riesgo de responder tangencialmente, lateralmente, de subestimar el, el, el fenómeno uh -huh. a, al que estamos enfrentando. Hay distintas posiciones respecto al feminicidio. Unos dicen que hoy día hay más posibilidades de denunciar la violencia contra las mujeres... Hay, hay otras mm, posiciones, eh, como la del vicepresidente, por ejemplo, que trata de explicar eh, el feminicidio como un fenómeno de desgarramiento de las sociedades, que hemos, eh, en poco tiempo hemos crecido económicamente, y en ese crecimiento económico, eh, en la democratización de los espacios públicos, la mujer se ha convertido casi de un objeto, ¿no es cierto?, uh -huh. en un sujeto histórico, ...con derechos plenos, hoy día hay más mujeres gerentes, más mujeres ministras... ...más mujeres eh, trabajadoras con buen salario, es decir, hay una especie de... ...reocupación del, del espacio público y esto está generando una, una suerte de tensión... ...este desgazamiento, digamos, de la lógica del poder eh, del hombre, Ajá. el hombre... Cada día se ve inconscientemente despojado de los espacios tradicionales del poder. Y claro, eh, no todos los hombres tienen la posibilidad de pensar que esa, esa ocupación de ese espacio público, de esa, de esa función, es un derecho para las mujeres, sino que lo as, lo, más bien eh, lo asume como una agresión a su espacio, a su territorio, digamos, ¿no es cierto?, casi patrimonial. ¿Mm? Y entonces la mujer ya no se queda solamente en la casa, la mujer sale a la calle, la mujer que tiene ingresos, tiene posibilidades de eh, recreación, puede divertirse, ¿no es cierto?, con los mismos derechos que hoy día lo hace un hombre. Entonces esto genera un trauma. Claro, eh, el, el, el tema es que esta transformación de la sociedad ha ocurrido de tal eh, a, a tal velocidad, que, a, a tal ritmo, casi incontrolable, y si a eso se suma un fenómeno de eh, una dinámica migratoria del campo a la ciudad, y por lo tanto una mayor inserción de las mujeres en áreas urbanas, que estaban condenadas también a vivir eh, de una manera subalterna eh, en el campo, pues esto de verdad que genera, que genera mucho choque, ¿no? eh, Hoy día ve más mujeres que hombres en las universidades, eh, en, en, en los trabajos, aquí en el canal la gerente es una mujer, es poco menos que impensable, hace poco, hay un equipo de mujeres que soporta la, la administración de este canal, es decir, hay esa transformación, yo diría desde una perspectiva más eh, positiva, hay una revolución ¿sí? eh, cultural que está cabalgando sobre la mujer y bienvenido. Y, y, y, y de verdad afortunada nuestra sociedad que hoy día coloca a la mujer en el lugar que le corresponde, en el momento preciso, con, las mismas, eh, con los mismos derechos. Desafortunada. ¿no cierto desafortunado el fenómeno respecto a aquellos que detestan la igualdad que eh, quieren privarle a las mujeres de su derecho que reniegan de que las mujeres ocupen eh, esos espacios pero yo diría que es parte de, eh, de esta dinámica de transformación ahora, que este fenómeno solamente ocurre en Bolivia no, este es un fenómeno global ¿sí? Porque hay una revolución del género en el mundo entero. ¿Mm? Eh, ahora, claro, la, la frecuencia del feminicidio, la intensidad del fenómeno feminicidio, es, es probable que se haya, que se registre en, en Bolivia con indicadores más altos que en otros países. Claro, como ¿no? que esos son los datos que tenemos, ¿no? Que tenemos más, más casos de violencia Exacto. acá en Bolivia. Pero yo insisto, uh -huh. y además. Mmm, también comparto en eso con el vicepresidente, respecto a la velocidad de la transformación, ¿no es cierto?, eh, frente a la resistencia cultural colonial. Hay en los hombres, tenemos los hombres, un pensamiento diría, ah, muy patriarcal, un pensamiento muy colonial ah, de... Eh, y, y, y, y por lo tanto, nos es eh, nos resulta poco amable ¿ah? que, que, que las mujeres te hablen eh, como ellas quieren, te cuestionen, te interpelen, ejerzan sus derechos. No nos, no nos habíamos planteado eso hace poco tiempo. ¿sí? Y eso requiere un tiempo mucho más largo. Las transformaciones culturales uh -huh son se demoran mucho más tiempo que las transformaciones económicas. ¿no? Y entonces nuestra tarea es educar. Educar a nuestros hijos, educar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, educarnos recíprocamente, hablar, dialogar, pensar en voz alta. Eh, si, si usted me dice qué medidas institucionales, yo diría cualquier medida institucional que se tome va a ser inevitablemente insuficiente. Uh -huh. Esto requiere, eh, requiere um, mucha creatividad, mucha imaginación para tratar de ponerle límite a este fenómeno tan doloroso, tan cruel como es el de matar a una mujer. Esto es realmente eh, dolorosísimo. ¿no? Entonces, ¿Van a ser necesarias, sí, las medidas eh, institucionales? ¿Vamos uh -huh. a modificar la currícula en las escuelas, en los colegios, en los institutos? Sí. ¿Vamos a hacer eh, jornadas de reflexión, talleres, seminarios? ¿Vamos a incorporar programas educativos en la policía, en las fuerzas armadas? Hay que trabajar en los medios de comunicación. Los medios de comunicación uh -huh. tienen una, una corresponsabilidad en esto, ¿no es cierto? Y entonces son... Es un complejo de tareas que tienen que tener la posibilidad de que sean convergentes, de que sean amigables y que impulsen prácticamente un caudal de energías para tratar de desmontar esta cultura de la, de la violencia en la sociedad boliviana. Hablamos de un pacto nacional, hablamos de todos los sectores. ¿no? Sí, sí. No, no, esto esto es, eh, yo diría que esto es generalizado. Uh -huh. Es decir, existe tanta violencia en las élites uh -huh. económicas como existe violencia en los sectores populares más pobres. ¿no? Aquí nadie se salva de esto. Por lo tanto, es una responsabilidad colectiva, es una responsabilidad de la sociedad. No solamente es un problema del gobierno, es decir, en el gobierno están ocurriendo feminicidios, sí, eh, pero el gobierno tiene una cuota de responsabilidad en esto, por supuesto, la asumimos, por eso estamos implementando medidas, pero esta es una responsabilidad más colectiva, más cultural, esta es una responsabilidad de los artistas, de los intelectuales, es una responsabilidad de, eh, de los jóvenes, eh, tenemos una nueva generación que tiene que meterse en la cabeza la posibilidad de convivir, de coexistir en una sociedad de iguales, la justicia pero, es otro aspecto. Exa exactamente eh, la, la, la justicia todavía eh, en Bolivia eh, requiere uh -huh. no es cierto eh, transformaciones más más profundas eh, pero bueno insisto en esta en esta responsabilidad colectiva ojalá estoy pensando en voz alta ojalá la vanguardia uh -huh. de todas las iniciativas ...que se puedan desarrollar en procura de disminuir la violencia, venga por el lado de la cultura. Es decir, si la cultura se convierte en la vanguardia de este cambio de comportamiento, de ideas, de actitudes de la sociedad... ...nos va a ir mejor. Porque si dejamos que sean las instituciones las que quieran transformar la sociedad... No nos va a ir peor, pero vamos a tener más dificultades. En cambio, yo creo que aquí sí se necesita una gran movida cultural. Necesitamos que el cine ¿no es cierto?, esté impregnado de un contenido... Eh, antiviolencia. Necesitamos que la pintura, la literatura, la poesía, necesitamos que los artistas, que los que canten, le canten al amor, le canten a la vida, le, le, le canten a la paz, le canten a la convivencia. Entonces necesitamos que eh, hacer una eh, construir una gran convergencia cultural, porque, porque desde la cultura es mucho más amable. Eh, producir estas modificaciones y estos cambios. Y lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. Estamos, tenemos un gran proyecto uh -huh. con intervenciones urbanas, por ejemplo. Y entonces, eh, si, si, si, si los artistas, los intelectuales, eh, los, los, los poetas, los, los, los cantantes, nos ponemos de verdad a trabajar eh, sin medida ni clemencia y nos, y, y, y, y nos proponemos... Eh, dar un gran impulso a la lucha contra todas las formas de violencia, contra niños, niñas, adolescentes, eh, mujeres, en general contra la violencia, eh, yo creo que mm, podríamos eh, eh, yo diría, sentirnos mucho más orgullosos de lo que nos sentimos hoy día con los cambios que están pasando. Nos involucra, y, y, y tiene mucha razón, ministro, a todos, de verdad, porque desde el, el lugar, desde el espacio que nos toca en la sociedad nosotros como medios de comunicación, y lo hemos dicho muchas veces, tenemos un rol, las redes la, la familia, el hogar, la educación en fin, pero era importante conocer su lectura sobre este tema y cómo tenemos que, que trabajar en este sentido y me quiero referir, ministro, si me permite le he hecho una, una adelanta nada más a la situación de Bolivia en el contexto se hablando de la geopolítica en la región se presentaba este libro, América Latina en el proyecto de dominación de Estados Unidos y toda la remitida que se viene en la región ¿cómo está Bolivia en este sentido? Sentido. Sí, mmm, Bolivia hoy se ha convertido en una gran trinchera uh -huh. eh, de resistencia, pero también se ha convertido en un ejemplo en, en América Latina y en el mundo. Eh, nunca antes uh -huh. eh, se había pensado a Bolivia a escala global, a escala universal. El presidente Evo ha hecho posible ...que Bolivia sea conocida ¿no? eh, desde Sudáfrica, pasando no. por el Asia... ...pasando por el Medio Oriente o por Europa o Norteamérica. Eh, si hay algo que también ha cambiado, no solamente es el conocimiento de Bolivia en el mundo... ...sino el lugar que ocupa Bolivia en el mundo. Nosotros estamos eh, impulsando un proyecto que en realidad es un proyecto alternativo... Eh, un proyecto alternativo que está uh, siendo observado, está siendo estudiado por universidades eh, en distintos lugares del, del mundo. Y, y cuando un país se convierte en un objeto de investigación okay. que destaca, llama la atención, eh, desde una perspectiva, diríamos, eh, positiva, esto realmente es algo que nos debe hacer sentirnos orgullosos. Antes Bolivia era un país conocido por su inestabilidad crónica. Golpes de Estado, cambios de gobierno, masacres, etcétera, etcétera. Bolivia era un país conocido por su marginalidad internacional. ¿no? Eh, Bolivia era conocido como un país eh, extremadamente pobre en América Latina. Compartíamos los últimos escalones de pobreza con El Salvador, con, con, con Haití. Eh, Bolivia era conocido como un país vinculado a los flujos del delito transnacional. Entonces, esa, eh, uh -huh. estas imágenes de, de, de, la, de, la, de, de la Bolivia con estos perfiles negativos ha cambiado ...de una manera sustantiva. Hoy día Bolivia es un país al que se lo mira con respeto. Es un país eh, al que se lo admira... ...por las transformaciones eh, económicas, sociales en democracia. Pero es un país por los logros también. Uh -huh. El hecho de reducir la extrema pobreza... ...las políticas de inclusión, de igualdad social... ...por el liderazgo del presidente Evo. Es decir... Eh, hoy día el presidente Evo ocupa, está entre los 10 eh, líderes más importantes del mundo. ¿En qué momento de la historia un, un líder, un estadista boliviano ocupaba no es cierto, un lugar en la escala de eh, liderazgo global? Hoy día sí, lo hacemos, ¿no? Entonces, sí, Bolivia es una trinchera de resistencia, es un ejemplo. Como trinchera de resistencia, Bolivia está siendo asediado. Desde el primer momento en que Evo Morales se convierte en el primer presidente indígena, desde ese momento Bolivia sufre el asedio, el acoso, el ataque alevoso, ¿no es cierto?, de los enemigos históricos del país. Y no es una... este no es un invento, solamente hay que leer eh, los cables... ...del Departamento de Estado... ...elaborados por los embajadores... ...de Estados Unidos en Bolivia... ...¿no es cierto?... Eh, eh, ...explicando... ...el camino de la desestabilización... ...entonces hemos sido víctimas... ...y, y seguimos siendo víctimas... ...eso no, hay, no ha acabado... ...la historia de, del asedio contra Bolivia... ...no ha terminado... ...todo lo contrario... ...yo creo que se incrementa... ...este asedio... Esta, estas operaciones de desestabilización cada vez que Bolivia más bien es más fuerte eh, es su, su proyecto es más sostenido por lo tanto a Bolivia eh, ya eh, se lo está tratando como una amenaza ¿Mm? eh, y esto, esto no tiene que extrañarnos no tiene que extrañarnos lo, pero, lo cual no quiere decir que no tengamos conciencia sobre eso, no tiene que extrañarnos no. Porque antes no le hacíamos sombra a nadie, éramos la sombra del hueso. ¿no? Hoy día nosotros proyectamos, proyectamos. El hecho de proyectar un, un modelo alternativo de sociedad, el hecho de ser dueños de nuestros recursos naturales, el hecho de impulsar un gran proyecto de industrialización, el de crecer, el de distribuir la riqueza, el de vivir en paz, hoy día uh -huh. eso... ...les resulta incómodo a los dueños, a los señores del poder... ...que se acostumbraron a vernos divididos, fragmentados, ocupados, ¿no es cierto?, eh, intervenidos. Entonces, no es nada eh, cómodo para los señores eh, del poder hegemónico del norte... Que este paísito entre comillas, que era objeto de la caridad internacional, ¿no es cierto?, se haya independizado económicamente. Esto, esto sí es pesado, ¿no? Que un país en tan poco tiempo se haya independizado económicamente, no, no sea un país tutelado por nadie, que tenga su voz propia, que tenga la posibilidad de estar en los foros internacionales, un país con un presidente Evo, que pueda hablar de tú a tú con el mismo respeto con el presidente de Haití o con el presidente de Rusia, o que un presidente como el nuestro hable con los dirigentes de las mayores potencias del mundo hoy día, esto ha modificado radicalmente la situación del país. Precisamente por eso, porque no somos un país que se alinee no somos un país que se someta, no somos un país que está, eh, está teniendo resfrío porque el otro, eh, o neumonía porque el otro está tosiendo. Sí, esta, esta condición de país de, eh, de ejercer su estatura económica en la política internacional eh, de verdad eh, genera, genera problemas entre los. Eh, viejos, dueños, eh, ¿no es cierto?, uh -huh. que se creían con la uh, libertad de hacer lo que se les antojaba en este país. Desde esa perspectiva, Bolivia obviamente es un país asediado, es un país que está siendo víctima ¿no? de un conjunto de operaciones de desestabilización. ¿ah? Y no va a ser nada extraño, para nada, y, y me anticipo, y lo digo con la mayor vehemencia, no va a ser nada extraño que en este periodo electoral eh, seamos víctimas de, eh, las, eh, de las acciones más ruines ¿no de operadores políticos uh -huh. criollos uh -huh. gobernados desde afuera. Ya fuimos víctimas el 2006, el 2008 a través del golpe cívico prefectural. Se pretendió separar el país de una aventura descabellada. Se intentó destruir este proceso de transformaciones, ¿sí? Y, se ha, y ha continuado esa parábola de desestabilización cuando uno mira los, los, los conflictos más... Eh, más impactantes en la sociedad en los, últimos, en los últimos 13 años, es que hay una continuidad ininterrumpida de acciones desestabilizadoras. Lo que pasa es que las hemos ido uh -huh. controlando, las hemos ido gestionando con mucha inteligencia, con, yo diría con mucha prudencia, con mucha templanza. Ya quisiera otro, otro presidente del pasado, ¿no es cierto?, administrar uno de esos conflictos. Estoy absolutamente uh -huh. seguro ¿ah, que al iniciar el conflicto ya estaría prácticamente de salida ¿sí? eh, del gobierno. Uh -huh. Pero hemos tenido la fortaleza, ¿por qué? Porque nuestra relación con la sociedad... ...nuestro diálogo con la sociedad... ...este tejido que el presidente Evo ha ido construyendo todos los días... ...ha permitido contener todas las maniobras perniciosas de desestabilización... ...que se han producido en Bolivia. Entonces, eh, desde esa perspectiva, eh, vamos con toda seguridad, Gabriela... ...vamos a experimentar una andanada de ataques alevosos, ruines montado sobre la parafernalia de la mentira con toda seguridad, ¿no es cierto? Ya hemos sido víctimas de eso. ¿no? Ya se ha construido toda una narrativa contra ministros, contra el presidente, el vicepresidente, contra funcionarios públicos, contra dirigentes de organizaciones sociales. ¿no? Ha habido un ataque convergente contra este proceso y lo hemos resistido. Hemos tenido la capacidad de soportar, ¿ah? eh, nos calumnian todos los días, nos difaman todos los días y para nosotros eso es parte del deporte nacional de la oposición. ¿sí? Si uno se detiene a explicar, a frenar la difamación, eh, la calumnia, la canallada, uno pierde tiempo. Nosotros necesitamos tiempo para trabajar, para pensar, para tener nuevas ideas. Eh, para impulsar los proyectos. No, no, no, no, no podemos agotarnos eh, en responder eh, la uh -huh. infamia, la, la difamación, que es lo que quisieran que hagamos. No nos vamos a detener en eso. ¿no? Ya, ya estamos curtidos en eso. Como diría un buen camba, tenemos cuero, cuero de anta, ¿no es cierto? Eh, les hemos demostrado hasta la saciedad eh, que no somos como ellos. Nosotros hemos tenido la posibilidad, hemos tenido la, la hidalguía, la honestidad de decir, aquí están mis cuentas bancarias, aquí están, se las, eh, se, le, les doy toda la libertad, ¿no es cierto?, para que puedan explorar mis cuentas bancarias, para que puedan eh, investigar hasta mi tercera generación, cuarta generación, qué cosas irregulares hemos hecho. ¿No? Ninguno se atreve a eh, ir, ir, ir, ir, ir al banco y decir a ver eh, de dónde tiene plata y esto, Ahí nuestras cuentas bancarias están liberadas al escrutinio público no tenemos nada que esconder entonces claro es más fácil ¿no? echar lodo sobre un ministro, sobre un presidente sobre un vicepresidente Ajá. que tomarse el trabajo de demostrar ¿no? la, la, la infamia o, o la calumnia entonces, eh, bueno, en pero ya estamos, ya, estamos, ya estamos acostumbrados a eso. A propósito de, que me, de lo que me iba mencionando, ministro, estamos pues en un escenario ya electoral, ¿no? eh, de cara al 20 de octubre, y ya me iba señalando algunos aspectos eh, que se puedan venir eh, en este proceso. Como ve, eh, este escenario, menos de 90 días, tenemos una oposición dividida, hay unas denuncias de una guerra sucia, un proceso que se inicia ante un periodista por la publicación de, del tema de, de los recursos que recibió uno de los candidatos, el señor Mesa en este caso, eh, fake News en medio, eh, encuestas también que dan ciertos eh, lugares también a, tres, a los tres, eh, primeros, las tres primeras organizaciones políticas. ¿Cómo ve todo este escenario, ministro? yo creo que hay que ver este escenario eh, en el marco de un escenario regional complejo uh -huh. ¿sí? eh, América Latina no está pasando por su, por su mejor momento, uh -huh. hoy día hay una agresión imperial cruel genocida, criminal ¿no es cierto? que está golpeando a uno de nuestros pueblos latinoamericanos que es Venezuela acabo de enterarme que el gobierno de Estados Unidos está embargando un barco de 25 toneladas de soya en, eh, en el canal de Panamá. Esta es una agresión eh, inhumana, además de ser ilegítima, ¿sí? porque solamente quienes pueden sancionar mediante embargo son las Naciones Unidas previo debate de liberación uh -huh. en el Consejo de, de Seguridad, uh -huh. ¿no es cierto?, los países. Y hoy día lo hace unilateralmente. América Latina está soportando la guerra, nuevas formas de dominación de guerra, nuevos instrumentos de agresión contra América Latina. Un poco el libro eh, uh -huh. explica eso. Y hoy día las víctimas preferidas del imperio son Venezuela, Nicaragua, eh, Cuba y por supuesto Bolivia. Bolivia está en el tablero de los objetivos uh -huh. estratégicos de los Estados Unidos. Lo que pasa es que hoy día quieren destruir Venezuela para que, por añadidura, ¿no es cierto? quieren golpear a Cuba y a Nicaragua. Entonces, hay que ver en ese contexto. Uh -huh. Pero además hay que ver en un contexto mucho más complejo en el que se desenvuelven los procesos electorales. No hay ningún proceso electoral en Bolivia en los últimos 50 años en el que no haya intervenido el gobierno norteamericano. No existe. Es decir,. Todos los, todos los todos datos, procesos. toda la información, todos los archivos que tiene la CIA, que tiene la Embajada Americana, ¿no es cierto?, ratifican la injerencia de los Estados Unidos en todos los procesos electorales en Bolivia. Yo le voy a simplemente le voy a, le voy a traer aquí a la mesa tres eh, eh, expresiones de la mayor injerencia norteamericana. La primera entre 1985 y, mil, y el año 2005 la embajada americana en realidad ejercía la tarea de disciplinamiento partidario entre las tres fuerzas más políticas las tres fuerzas políticas más importantes ADN eh, eh, el MIR eh, y el MNR entonces la embajada se encargaba de domesticar de disciplinar y por eso es que terminaban haciendo sus acuerdos por la gobernabilidad democrática, pactos por la democracia y todo, todo este relato, ¿no es cierto?, de la impostura democrática. Primera. Segunda. Recuerde usted que cuando eh, Evo Morales era candidato a la presidencia, se le, se le atravesó... ¿ah? Eh, el embajador de los Estados Unidos, Manuel Rocha, uh -huh. pidió una injerencia grosera, groserísima, a, interfiriendo la voluntad popular... ...es decir, el embajador norteamericano pidiendo a, a los a los votantes bolivianos... ...que no voten contra el presidente por, porque lo consideraba, lo consideraba un terrorista... ...o un narcotraficante, ¿no es cierto? Es, es, esto es algo que de verdad es intolerable en cualquier sociedad civilizada... ...pero claro, el embajador norteamericano tenía ¿no? esta, eh, esta pretensión de superioridad moral... ...política sobre el país, pero también, no solamente eso... Fíjese eh, las operaciones eh, eh, políticas de la embajada americana desde el año 2000, desde el año 2002 en adelante ah, eh, a través de permanentes eh, intervenciones. Con proyectos de fortalecimiento democrático, con proyectos de control electoral, etcétera, etcétera, a través de USAID, uh -huh. a través de la NED, a través del IRI. Es decir, esta historia de, de la injerencia norteamericana en procesos electorales data de los últimos 50 años y hoy más que nunca, hoy más que nunca, eh, ya tenemos registros. ...de una interferencia, de la injerencia de los Estados Unidos en el proceso electoral boliviano. Mire, el dato es muy eh, claro. La declaración del señor Ayo respecto a esta, a, a, a esta magia, ¿no es cierto?, de la organización de la Kermés para recaudar 10 millones de dólares... Que en realidad era el 20% de lo que tenían que recaudar, yo creo que ya es un dato, ¿no es cierto?, bastante elocuente para sospechar de dónde viene el dinero. ¿En qué lugar del mundo se puede eh, financiar una campaña electoral con kermeses? Ni en Timbutú, ni en Kenia, ni en Saigón, ni en Alemania, por Dios. Es decir, en ningún lugar del mundo la kermes es el soporte financiero de una campaña electoral, pero en Bolivia sí. ¿Mm? Además teniendo al señor Diego Ayo como vocero, pero además, ¿no es cierto?, como un funcionario privilegiado de USAID. Habría que preguntarle a Diego Ayo de dónde... ¿De dónde imaginaron estos 50 millones de dólares que deberían recaudar para la comunidad ciudadana para soportar el proyecto de Carlos Mesa? ¿Sí? Pero el otro dato interesante es que nosotros expulsamos a USAID el año 2000, 2013, pero aparecieron a invirtiendo dinero el año 2016 para el referéndum de febrero del 21 de febrero de 2016 con más de 50 millones de dólares distribuyendo dinero a fundaciones, a ONGs, a movimientos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, hay una, eh, aquí hay una larga historia de injerencia que los bolivianos tenemos que saber valorar. No puede venir el gobierno norteamericano a tratar de secuestrar nuestra voluntad política, a tratar de liquidar nuestra decisión eh, Electoral. ¿Mm? Ya para. No le voy a contar eh, las maniobras, ¿no es cierto? Políticas que están realizando a través de organizaciones no gubernamentales, de la Iglesia Católica, de fundaciones hoy, ahora. ¿ah? Para este o sea, proceso eleccionario. Sea. Para este proceso, pero sea ha tenido. El CEDLA mm. ha tenido el tupé de inventarse una categoría sociológica, ¿no es cierto?, de la pobreza, pobreza multidimensional, multidimensional mm. hoy día. ¿Y por qué nos inventó hace 10 años? ¿Qué pasó? Que al CEDA se le iluminó, ¿no es cierto?, esta categoría socioeconómica para decir que en Bolivia no habíamos reducido la extrema pobreza. O este ataque alevoso contra la estabilidad económica, contra la fortaleza económica, tratando de instalar una narrativa de que esta es una economía inestable, que es una economía volátil, cuando Bolivia ha crecido, es el, uno de los primeros países en crecimiento económico en los últimos siete años, independientemente de la caída abrupta de, de las materias primas, es decir, el modelo económico boliviano Está resistiendo, ¿no es cierto?, las presiones de, la, de la, la, la crisis global, la crisis internacional. Hoy día, esta guerra comercial entre China y, eh, y, y Estados Unidos, ¿no es cierto? Estamos, estamos eh, resistiendo las, las tempestades económicas de América Latina. América Latina, Gabriela, va a crecer de milagro 0.5%. ...el año 2019, de milagro... ...sus predicciones del Banco Mundial, de la Cepal... ...para América Latina, era que creciera América Latina... ...más o menos 1.5%, la última previsión de crecimiento... ...es del 0.5%, y hoy día ya está más abajo, 0.2%, ...y Bolivia va a crecer por encima del 4%, ...y tú tienes todo un ejército, todo un pelotón... De economistas iluminados que dicen que esta es una economía frágil, una economía volátil. Esto no es gratuito, esto no es casual, esta narrativa está financiada para tratar de generar incertidumbre, como si eso no golpearía, ¿no es cierto?, a quienes están invirtiendo hoy día en el país. Entonces, uh -huh. insisto, eh, si hoy día Estados Unidos, a través del embargo, está tratando de matar, de liquidar, de generar un genocidio en Venezuela para tumbar un gobierno progresista, imagínese lo que está haciendo Estados Unidos en Bolivia. ¿Mm? ¿Le preocupa al gobierno esto? Pero, por al supuesto, al no, no, no solamente nos tiene que preocupar a nosotros, tiene que preocupar a América Latina, tiene que preocuparle al mundo, uh -huh. porque estas acciones, eh, esta guerra psicológica, uh -huh. esta guerra política, esta guerra cultural, uh -huh. ¿no es cierto?, que está eh, solapadamente a convergiendo sobre nuestro territorio, tiene que ser objeto de cuestionamiento, de interpelación. Eh, Hoy día eh, el, el, el encargado de negocios, creyéndonos unos más o menos unos tontos, unos ingenuos, nos dice que el proceso político boliviano no va, a ser, no va a sufrir ningún tipo de interferencia del gobierno norteamericano. Mire, eh, este, esta es la manera como nos tratan a los bolivianos. Esta es de la manera como su arrogancia, ¿no es cierto?, nos intenta humillar, como si hubiéramos nacido ayer, ya en 13 años, uh -huh. aprendimos a resistir, aprendimos a, eh, a enfrentar estas, estas aventuras políticas eh, imperiales para garantizar la soberanía nacional, la dignidad nacional, para garantizar que ...este patrimonio que hemos logrado estos 13 años... ...beneficie a todo el pueblo boliviano. ¿Mm? Y entonces, obviamente, nos preocupa. Si esto están haciendo... ...con Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua... Eh, ...contra Bolivia... ¿ah? Eh, ...tenemos que estar, por lo tanto... ...advertidos de lo que va a venir en adelante. Pero además... La historia de la injerencia norteamericana no termina en procesos electorales. Eh, nosotros son, hemos experimentado el golpe de Estado gestionado, pensado desde la embajada americana en el año 2007 con Goldberg. Y por eso el presidente Evo, de una manera tan valiente, lo expulsó al embajador norteamericano, sí. ¿no es cierto?, ya nos había advertido Greenlee de que si no seguíamos las consignas de Washington, nos iba a ir mal, nos iban a aplicar la política del palo, no de la zanahoria. Y fue así, nos aplicaron la política del palo porque nos portamos mal, nacionalizamos los recursos naturales, desarrollamos una, un modelo económico propio, distribuimos la riqueza entre los bolivianos, ¿no es cierto? Llevamos proyectos sociales a todo el pueblo boliviano. Claro, nos portamos malísimo, y ahí nos dieron con todo, porque somos un mal ejemplo en América Latina y en el mundo, porque hacemos todo. Todo lo contrario de lo que estos señores quieren que hagamos. Que privaticemos nuestras empresas estratégicas, que les entreguemos nuestros recursos naturales, que se pasen por el forro nuestra soberanía, ¿no es cierto?, celebrando las violaciones de sus derechos humanos en la comunidad internacional. Claro, hoy día somos un pueblo digno, decidimos, los bolivianos deciden el futuro del país, ya, ya no somos el país peón, el país mendigo, el país que vivía arrodillado, pasando el sombrero a, a, por la cooperación internacional. Y no lo digo con arrogancia, lo digo con dignidad, porque nos ha costado sangre, nos ha costado luto, nos ha costado dolor, nos, nos, nos ha costado sacrificio llegar a este momento. Esto no ha sido nada fácil. Hemos tenido que escalar las montañas más escarpadas para llegar al lugar donde estamos. ese sacrificio del pueblo boliviano. Este no es un sacrificio del ministro de la Presidencia, de, de, del presidente Evo, del vicepresidente, de, es del pueblo boliviano. Hemos logrado hacer lo que jamás se había logrado hacer eh, en, en, en nuestra historia. Y estos señores, ¿no es cierto?, cabalgando sobre la política criolla, quieren volver a hacer retroceder al país 100 años. Ojalá el pueblo boliviano tenga la, la suficiente conciencia política, social, cultural, para preservar este gran proyecto de país que estamos construyendo. Ministro, quiero agradecerle por habernos acompañado, varios temas que hemos ido abordando. Agradecer también a las personas que nos han ido escribiendo a través de las redes sociales, nos han eh, seguido, eh, por ejemplo, saludos de eh, Pancho Rivarrola, eh, Riva eh, Edwin Caracolis, un saludo desde Camargo, la región de los Sintis. Grande Ministro Quintana, sigue Adelante, Enrique Coronado, eh, y bueno, también nos han ido viendo de Argentina, desde Yacuy, fin. agradecer a todas las personas, eso revisaba mientras estábamos en la entrevista, agradecer a las personas que nos siguen también por las redes sociales. Quiero agradecerle, eh, Ministro, por habernos acompañado y siempre bienvenido a la Televisión, abordaremos otros temas. Muchísimas gracias, Gabriela, Argentina. Nos vamos a una nueva pausa, quédese con nosotros y ya retornamos.